Hola, mi nombre es Raúl de iPhone Digital y voy a explicarte cómo puedes cerrar de golpe todas las pestañas que tengas abiertas en Safari. Para eso tienes que tener instalado iOS 10, la beta, por supuesto. Si no la tienes instalada, en la descripción del vídeo voy a dejarte un enlace para que puedas instalarla desde un perfil de beta pública o de desarrollador. Vale, pues en nuestro caso, como puedes ver, tenemos muchísimas pestañas abiertas, de acuerdo. Eh, pues es muy sencillo. En la parte de abajo, en vez de dar un mantener apretado muy poquito, lo vamos a mantener. Y como ves aquí. Eh, tenemos una opción, la segunda opción pone cerrar 24 pestañas. Si le diéramos a este, esta opción, cerraría de golpe simultáneamente todas las pestañas que tenemos. Y bueno, esta es así de sencillo como puedes cerrar todas las pestañas en Safari con iOS 10. Si te ha gustado el consejo, deja un like y suscríbete al canal para tener más consejos sobre iOS 10. Nos vemos en el próximo consejo.